Y ustedes saben que yo ayer, cuando vine a este programa, hablaba del caos en el transporte aquí en San Francisco de Macorís. Pero debo decirle que hoy, tanto el periodista Juan TH como el editorial del periódico Listín Diario de hoy, es la gran preocupación, señores, del caos que hay en el transporte de la capital y lo difícil, miren, lo del itin. yo les voy a leer algunos párrafos para que ustedes vean lo del listín porque es una cosa, y yo me voy a hacer eco de esto, porque yo me estoy figurando y lo he venido hablando y lo que le dan seguimiento a este programa, saben que tengo tiempo hablando de que si aquí con tiempo no se toman medidas para solucionar el transporte y el problema que hay aquí en San Francisco de Macorís, en cinco años esta ciudad va a ser peor, señores, va a ser peor. Juan T. H., el periodista, que tiene un programa a las 7 de la noche en la Z, dice que tuvo que llegar 15 minutos después de comenzado el programa, después de la hora de comenzar el programa, y cogió dos horas para llegar a la Z, por el caos del transporte. Pero oigan lo que dice el Itin Diario. Y yo estoy imaginando a San Francisco de Macorís en cinco años. Señores, aquí hay casas que tienen seis y siete vehículos, que yo los veo a diario. Entonces, aquí no hay regulación, aquí esto es un desorden. Esto no lo va a ver quien lo aguante. Ustedes van a ver, mire, si peor sigue siendo el caos diario del transporte en la metrópoli, más todavía lo es la falta de acciones para resolverlo. De los 5 millones de vehículos registrados para circular por nuestra vía, la mayoría se moviliza en la capital, a paso de tortuga. Porque de que tantos son, ya ni siquiera hay calles libres para todos. Una ilustración del nivel de escabo existente refleja el hecho de que hasta para moverse en motores se está haciendo complicado. Eh, ayer, un tema que yo tenía y dije que hasta en Tibrí tuvo que hacer diligencia en un motor, porque dice, lo hago más rápido, y tenía su jipeta por allí, el carro mío yo lo tuve que dejar lejísimo. Aunque en el caso de los motoristas, estos gozan del privilegio de esquivar la angustia de los tapones, metiéndose en vías contrarias, en las aceras y entre la masa, abigarrada y torpe de los demás vehículos, siempre en marcha lenta. Las motocicletas componen, oigan esto, las motocicletas componen el 55.7% del stock de vehículos y solo basta calcular que la mayoría de sus conductores se saltan todas las reglas y restricciones del tránsito. Parecen tener el privilegio de cruzar los semáforos, que son los motoristas que son aquí, igualito aquí, es un desorden. Cruzar los semáforos rojos sin ser detenido ni multado y utilizar esos vehículos para perpetrar el 80% de los actos delincuenciales violentos o sangrientos que se suceden. Pese a que en otras grandes ciudades latinoamericanas operan flotillas de buses en grandes y medianos que ayudan a... Yo me mudé de la capital, oigan esto señores, hace 20 años aquí a Macorís. Porque la, las capitales hace 20 años eran invivibles. Imagínense la capital ahora. Eh, eh, Buenas tardes, Toribio. Ah, pues se le cayó a, a, a mi amigo Luis Toribio. Miren, Macorí va para allá. San Francisco de Macorís va para allá porque no hay voluntad. No hay voluntad para resolver eso. Buenas tardes mi hermano mal ¿cómo está Luis? qué placer escucharte bueno, todo bien bueno eso, mira eh, eso eh, en, en lo que tú estás hablando es un caos y nosotros necesitamos hacer una comparación lo más antes posible para ver si este tránsito sí puede, no, no, pero yo, yo quisiera hacer una eso tú sabes el tapón que se llama ahí en ese triángulo para un meterse es increíble Ahora, yo creo que por ejemplo en esta época de Navidad por ejemplo la calle de Cuartel se de, ponía desde de dos vías, aprovechaba sí. a la veterinaria Papo, para que la gente tenga sí, por la, sí. la, la salome sí. oreña. Sí. Hasta ahí nada más, hasta, hasta ahí. Papo. Entonces, esa fue la mayoreña, que se parquen de un solo lado la gente. Y luego ya vamos a tener la Salcedo y la salome oreña. Pero hay que eh, cogerse aquí del cuartel, no sé si es que el cuartel se opone, a que esa sea doble vía hasta donde Papo, luego se sigue por ahí. Y tú que se te va a, entrar, a, a poner un poco más flojo. Bueno, lo cierto sí. de caso, Luis, que aquí hay que buscar una solución a eso. Si no te puedo hacer invivible. Oiga, que lo digo hoy. Y tengo mucho diciéndolo. Eso es así. Y hermano, tengo no mucho. Ya. Gracias, hermano. Oye, buenas noches. Buenas noches. Eh, y tengo mucho diciéndolo. Tengo mucho. Y vamos para allá. para, para La capital está invivible. La gente está angustiada, estresada. Y no vale de que ya se ha demostrado que eso de que de, de metro, de, no va a resolver nada el caos que hay en la capital. Porque es que aquí, por ejemplo, miren, los países se organizan en base a la aplicación de la ley. La ley es dura, pero hay que aplicar la ley. Por ejemplo, en Singapur, si no toman la medida drástica que tomaron, Ahí, eh, Singapur es de tamaño, oigan esto, de la capital de la República y tiene 6 millones de habitantes. Allí no es que tú dices, déjame ya comprar un carro. Allí hay transporte para que la gente se movilice y si tú te dan el permiso de un carro, tú lo solicites a los dos años y a los tres tal vez te dicen, si las condiciones no lo permiten, de tú tener un carro. Aquí no estoy en un desorden. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un placer. Eso del transporte. Yo, yo llamé una vez al canal un programa que tenían dos muchachos, tienen dos muchachos jóvenes. Y, y yo le dije que sema, semaforizando la Avenida Libertad entera, se, se, se, se soluciona parte de esos tapones. Porque ya que la media, que yo vivo en la media, es práctico de libertad. Aquí están tapones en el pueblo entero, donde quiera se hacen tapones. Mira, yo vivo en la Caperuza y para salir por ahí, por esa calle, eso es una fila de vehículos, que eso parece Nueva York, aquí es donde quiera. Y la universidad para acá, para la salida en agua. Y aquí en el mismo teléfono. no hermano, gracias, aquí es donde quiera, esto es un desorden, y eso, lo he dicho otras veces. Regidores corruptos que nos gastamos y no hemos gastado siempre que cogen un cuarto. Permitieron que aquí se hicieran construcciones sin parqueo. Y eso es otro problema, encontrar el parqueo aquí en este pueblo. Este pueblo, miren, vamos rumbo al caos. Buenas noches. Sí, Omar, buenas noches, Cristian. Oh Cristian, ¿cómo bueno. estás, hermano? Bien. Omar, pero yo parece ser que la economía se ha dinamizado porque yo veo mucho movimiento del pueblo. Sí, hay mucho movimiento, es verdad. No de vehículos, es una cosa increíble. Omar, por otro lado, mira, a nosotros como junta de vecinos, como dirigentes que somos comunitarios, se nos hace difícil... Mira, no es, que la gente pobrecita que me han dicho de, de bono, que si me van a dar, que si yo... Porque yo lo que hago es bueno, ayudar, ¿verdad? ¿verdad? Sí. No, así es Señores de gobierno Lo dijiste del PRM los bonos Hace días que están con los bonos Pidiendo los bonos, gracias Cristian Señores y otra información Kenya Romero La jueza Que yo digo que hay que hacerle una estatua Sí, porque Le han querido meter miedo eh, Porque como ella Ha metido varios corruptos Ya para la chirola le quisieron meter miedo. Hoy mandó otro general preso por 18 meses. A general Julio Camilo Santo Viola. El que era el otro escolta del expresidente del ex Danilo Medina. En el día de hoy, que estaba preso desde noviembre. Y la recusaron. Y los abogados lanzaron una campaña. Esta mujer hay que cuidarla porque ha demostrado que no. Eh, tiene uno. Yo no sé cómo decir, pero de que es valiente y está consciente del papel que ella está jugando. O querían chantajearla y que politizando el caso. Ahora hay otra hermana de Danilo Medina. Señores, hay que ver, porque es que esto es una cosa que el país tiene que conocer. Yo, yo he visto fragmentos, señores, fragmentos, porque tres mil y pico de páginas la acusación que envió la procuraduría a, a la jueza que va a conocer ese caso del, del antipulpo y que involucra ya y que menciona a Danilo Medina. Señores, miren, le pagaron, le pagaron. Usted cree que Danilo, como han querido presentar a los peledeístas, no sabía eso le pagaron casi mil millones de pesos al hermano de Danilo en la transición cuando se iban los últimos días después que perdieron las elecciones ¡ajá! yo me chupo un de dedo Danilo no sabía eso Danilo no sabía que, que el hermano Danilo no sabía que ese señor suministraba combustible a la policía millones de pesos sin que tenéis bombas y sin tenéis nada y cuando se, se buscan los arqueos la policía, oigan esto, para que ustedes vean qué maldita mafia. La policía tiene dos tipos de bombas. Gasolina regular y gasoil regular. Ahí aparecen, dice que suministraba gasolina premium y gasoil premium. O sea, una mafia. Y Danilo no sabía eso. Danilo, eh, no, pero es una cosa increíble. Y, y, y en los hospitales, que dice que contrato millonario para suministrar equipos y los equipos no llegaban